Tengo entendiendo que has dejado de fumar hace un mes. Espero que no vuelvas a caer. Llevaba fumando muchos años y solía fumar mucho, sobre todo cuando estaba tomando café con mis amigos. Sigue persistiendo y vas a ver que lo conseguirás. Estoy segura que acabarás sintiéndote mucho mejor. ¡Ánimo!